¿Por qué anda buscando Telenor? A Telenor Antenor porque he escuchado un ruido, he escuchado un sonido sobre ciertas publicaciones sobre mi persona, pero está bien, ustedes son medios, ustedes no tienen que hacerlo. Antes de nosotros irnos con el tema, que yo sé que de, de, de qué tú estás hablando, ¿cómo te sientes tú junto con Alofo que ve, junto a muchas influencers que a través de las redes sociales están, tienen no solamente buscando, ya, ya están metidos en, en, en todo lo importante que es a través de los medios? Yo me siento feliz y me siento mal. Me, me siento feliz porque tengo dos discos charteando, Soy, estoy en la posición número 23 como productor del Mundo, Rosalía, J Balvin, otro disco que acaba de componer para Nicky y en los medios ustedes no se han hecho eco de eso, pero cuando hay controversia ustedes sí se hacen eco, pero tranquilo, porque al final estos ecos estos son los medios y las cosas así pasan. Yo entiendo que los medios de comunicación de República Dominicana, ustedes deben apoyar más lo de ustedes, entiendo eso, yo le digo cosas claras. O sea, yo no puedo venir a hablar mentiras, dije que no, los medios de comunicación de República Dominicana tienen que apoyar más el talento de ustedes en general. No estoy hablando de la música urbana, estoy hablando en todo el sentido de la palabra. Hay un trozo de poeta. ustedes nunca le han hecho una entrevista a unos poetas, a gente que escriba libros, que hable de poesía, que hable... De... ¿Me entiendes? Ustedes saben lo que les quiero decir. Vamos, vamos a trabajar pro de la República Dominicana y entiendo un poquito más. ¿Cuántas frases tú, tú has registrado para otros artistas que tú puedas decir, bueno, tengo tantas frases y, y dimensioname cuáles? Hay muchas... Por ejemplo, el anillo de DJ Loy, ese es uno. ¿Para cuándo? Ese es uno. La otra que acabamos de catapultar es con Altura. Con Altura. Que eh, es idea mía. Eh, parte de la composición del disco también es mío las otras no te las puedo decir porque tenemos que esperar que tú que alguien se ponga creativo para nosotros dejarle saber que mira esto que pasó esto es de nosotros, esto es así ok <risa> Hermano, para nosotros, hizo una entrevista una persona que es influencer de ahí en Nueva York y le hicimos preguntas sobre ti y hizo algunos comentarios sumamente negativos eh, Todo el que se, yo soy el lápiz consciente la consciente de la de, influencia De lo influencia de, de, de, de lo que yo hago, porque yo creo que mi versatilidad, ellos quieren compararse, yo simplemente estoy haciendo lo que ellos han dejado de hacer, trabajar, y de mí se va a hablar, de mí se va a decir, si están hablando de mí es por algo, si hacen comparaciones, si, si, me, si me apuntan con el dedo es por algo, recuerda que al mango maduro es el que le tira, no al que está verde, y si a mí me están tirando es porque están sintiendo el ki de la lámpara humana, Hermano, mil gracias, de verdad que sí. Tú sabes que siempre te queremos, siempre te apoyamos. Igual. Santiago Matías sabe que nosotros siempre juntos. No, es recíproco, el amor es recíproco. Gracias a ustedes, Telenor, por el apoyo que siempre le dan a cada uno de nosotros. Y la lámpara humana, Mortal 104.9, la Movie siempre en play.